Mi soledad y yo nos estamos conociendo Mi silencio disuelve al yo La angustia rescata al yo El yo ansioso solicita opiniones Un debate entre locos de remate Egoísmo, autoafirmación, frases hechas Solo uno pide silencio Sentencia de muerte le dan Lluvia de consejos, opiniones encontradas Nuevos comienzos, múltiples finales Mi soledad le aconseja una mina al yo Mi silencio me calma Mina de lápiz, dice. El yo confuso entre sus arquitectos no se identifica con un arquetipo. Es parte de todos, pero no es todo de alguno. Solo hay uno. No pienses en el yo y todo va a estar bien. El silencio trajo paz. La soledad encontró calma. El camino de la libertad es así. Esto es la... Un poco lo que pasa cuando uno está con uno mismo, ¿no? Y escucha todas esas voces. A todos nos pasa. Todo esto es lo que intento de desarrollar en el libro. Buscar la paz interior a través del conocimiento de uno mismo. Entonces podemos pensar que, que vengo y que quiero ser aquí el, el maestro que habla con el discípulo, el gurú. y Nada que ver. Soy una persona normal que está contando su historia. No quiero venir aquí como si fuera ni hoyo ni Kirnamurti, ni nada. No hay nada de esto. O sea, no, no, no quiero ser más no soy más importante que nadie. Ni, ni me considero ningún maestro. Simplemente una persona normal, que tiene algo interesante para contar, para compartir, y que cree que puede ayudar a otra persona a lograr un cambio positivo y encontrar el camino correcto. Tal vez no. Tal vez pueda simplemente generar... Otro tipo de inquietudes, pero el arte es así. El arte siempre es un, un campo de experimentación para generar reacciones en la gente. Y me interesa ver cómo reacciona la gente, ¿no? Porque unos reaccionarán con la mente, otros reaccionarán con el cuerpo, y otros encontrarán paz. Otros no, otros van a decir, hay que cortarle la cabeza. Y... No sé, estoy preparado para, para ver las reacciones. Porque... Se tocan temas muy delicados y... Pero de eso se trata La vida es delicada Y hay que cuidarla